Soy Jessica Gopar. Estamos casi a cinco meses de cumplir la desaparición del submarino de la San Juan. Les quiero contar que el mes que viene vamos a tener que comenzar los trámites para hacer la presunción de fallecimiento. Lamentablemente, les tengo que informar que seguimos estando solas, desamparadas. Ellos se fueron, ellos subieron ese submarino y lamentablemente nosotras quedamos a cargo de todo. A todo se refiere a las deudas a nuestros hijos, a nuestra casa, con nuestras falencias. La gente nos ha ayudado mucho, pero quienes tienen que estar presente, que es el Estado y las Fuerzas Armadas, están totalmente ausentes hasta el momento. Eh, prometieron becas para los chicos que estudian, fueron firmadas en enero y febrero y todavía no hay respuestas, y las mamás que llevan a los chicos al colegio todavía siguen pagando de su bolsillo como pueden, las deudas... Y sobre todo, las cosas que han quedado pendientes, inclusive la educación de sus niños. Quiero contarles que nada es fácil para nosotras, que nuestros esposos no eran ricos, que el seguro de vida parte de 10 mil pesos. No hablamos de millones, les digo de verdad, 10 mil pesos. La vida de mi esposo, Fernando Gabriel santírica o principal electricista, vale 10 mil pesos. Bueno, hay que continuar. Les pido que no nos abandone, que nos ayuden, que difundan cada cosa que nosotros hacemos. Tenemos que llegar a esta instancia porque lamentablemente a cinco meses que se van a cumplir, el Estado y las Fuerzas Armadas nos han soltado las manos. Nos hemos sido como pudimos, nos hemos quedado como estamos. Bueno, quiero decirles y agradecerles a todos que nos han ayudado, a los que han donado los útiles para los chicos que van al colegio. Para los que se han acercado a preguntar cómo estamos. Bueno, no nos dejen solos. Les repito eso que parece una frase tan tonta, ¿no? Pero no nos dejen solos porque los dejaron a ellos solos. Ahora ahora nadie busca el submarino. Imagínense. Pobre, ¿no? Están en la deriva. Qué lástima, ¿no? Ellos dieron la vida por la patria y ahora la patria, que no es la gente, los abandona. Por favor, difundan este video. Ayúdennos. Estamos en una situación compleja y muchas familias la están pasando muy mal. Pero cuando digo muy mal, es que casi no tienen para comer. Lamentablemente, la desaparición no salda las deudas. Y la vida sigue, claro que sigue. Pero con todo esto cuestas. Gracias. Un saludo para todos.